Hace el año 2013, a partir de una, de una investigación personal sobre cómo, cómo nos alimentamos, cuál es la propuesta de la industria en la alimentación, y nosotros eh, proponemos otra alternativa, una propuesta más artesanal, alimentos de mejor calidad, hechos a mano, más nutritivos, más cercanos a su fuente de origen. No ocupamos colorantes, no ocupamos alimentos que tengan huevos, no ocupamos leche, manteca. Todo es de origen vegetal, ocupamos muy poca sal, muy poca azúcar, tenemos productos sin gluten, tenemos productos con masa madre. Las harinas que ocupamos son harinas integrales, 100% con grano entero, semillas. Cada cosa que tú vas a consumir está hecha a mano con mucho cariño, con envasado a mano, procesado a mano, uno por uno. Te invitamos a consumir los productos Menutro hechos con mucho cariño.